Ahí está. 3, 2, 1. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Estamos aquí ya transmitiendo en directo en nuestro canal de YouTube. La persona que está al lado es una persona bien bonita, ¿eh? ¿Cómo te llamas? José. Ah, José. Él es mi hijo, así que te estás hablando. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos directo a lo que tenemos que enseñarles el día de hoy esta semana estaba enseñando photoshop en las aula, en el aula de clases en la universidad donde trabajo también voy a poner compartir la pantalla vámonos aquí a photoshop está enseñando este efecto que lo estás viendo ahí y la verdad quiero hacerlo como es nuestro lema eh, pocos pasos grandes resultados así que bueno lo primero que vas a hacer es obviamente crear un documento nuevo yo te recomiendo que empieces con los de tamaño web, porque a veces no sabes con qué sorpresa te puedes topar si el documento de Photoshop es muy pesado. Así que vas a elegir un documento nuevo y yo he elegido de color de fondo un gris intermedio, por ahí un 40, un 50% más o menos. Vamos aquí al panel de capas, porque aquí tengo básicamente. Eh, voy a ocultar este grupo donde están todos los objetos y vas a crear una capa nueva, ¿ok? Vas a crear una capa nueva. En esta capa nueva. Lo que vas a hacer es irte acá a estas formas personalizadas vectoriales, que realmente son una maravilla, son un encanto. Recuerda que esto, esto que estás viendo aquí en este momento son vectores dentro de Photoshop. ¿Cuál es la ventaja de estos vectores? La ventaja es que no se pixelean, es decir, los puedes agrandar y no se te van a dañar, a deteriorar, no se van a distorsionar. Pues es una maravilla. Así que vamos aquí donde dice herramienta de forma personalizada. Automáticamente te va a activar en la parte superior algunas formas que tienes ahí. Eh, yo voy a elegir aquí el corazoncito vamos a presionar la tecla de enter para salir de ese recuadro si ves, estás en la capa clic y arrastrar presionando la tecla de shift para que se pueda crecer en proporción si presionas la barra espaciadora la vas a reposicionar sobre la, la mesa de trabajo en este momento vas a presionar control J para duplicar la capa y la capa esta que está duplicada la vamos a ocultar con un clic me voy a quedar en la primera capa que la he creado esto que te voy a enseñar en este momento te vas a filtro, interpretar y vas a poner árbol, esto salió en la versión 2015 de Photoshop y la verdad es un encanto, ¿por qué un encanto? porque aquí tú tienes un montón de muchísimos árboles como yo suelo decir, estás en el huerto del Edén de los árboles, puedes elegir cualquiera de ellos y obviamente puedes cambiar los tamaños de árboles, de grosor, de ramas de lo que quieras pues simplemente lo que tienes que hacer aquí es probar. Como no tenemos mucho tiempo y queremos hacerlo súper bien, vamos a darle clic en aceptar. Esperamos unos segundos y se nos ha cargado. Perfecto. Ahora, en la siguiente capa, en la capa 9, que está que es duplicada, te vas otra vez a filtro, vas a poner interpretar y ahora vamos a elegir llama. Perfecto. Esto también vino en la versión Creative Cloud incorporado. En tipo de llama, tienes seis tipos de llama. A mí he probado con todos ellos, y el que me ha gustado es el segundo que dice varias llamas a lo largo de un trazado. Esta parte de aquí hay que tener mucho cuidado, porque eh, si tienes una buena máquina, exagera con los valores de longitud, de anchura, de intervalo. Y obviamente si no tienes una máquina tan resistente, pues dejaré los valores que vienen por defecto. Yo le voy a dejar los que vienen por defecto, los he manipulado un poco, y simplemente voy a dar clic en aceptar. Aquí sí consume mucho recurso la máquina, por eso hay que tener mucho cuidado y no exagerar ni con, los, eh, ni con los números ni con el efecto. Y cuando lo tienes ahí, ya prácticamente casi, casi, casi está listo. Lo que tienes que hacer es irte aquí a normal para probar con un eh, modo de fusión y me ha quedado muy bien, súper Ahora, esto es algo muy chévere que tiene la versión 2019 de Photoshop, que puedes hacer una previsualización simplemente con bajar el mouse y posicionarte por cada uno de los modos de fusión. Mira que esto es súper interesante, súper chévere. La verdad, un punto muy alto para los ingenieros de programación de Photoshop. Simplemente dejamos clic aquí en Superponer y para quitar ese azulito que está ahí del, del trazo que hemos creado, te vas al panel de trazos, das un clic aquí en el y Mira, ya lo hemos creado, súper, súper, súper sencillo. Ahora, yo me compliqué un poquitito la vida. Voy a ir un poquitito más rápido. Voy a seleccionar las dos capas con Shift, clic. Y voy a poner Ctrl G. La voy a ocultar esta capa porque voy a repetir otra vez el proceso. Pero esta vez con una forma personalizada, yo ya he cargado unos que son eh, notas musicales. Si quieres cargar más de estas formas personalizadas, te vas aquí a clic. Y aquí yo puse la opción de música. Vamos a elegir un vídeo, dos películas, bueno... Probado con películas, vamos a dar clic en añadir a ver qué tenemos. Bueno, aquí tenemos esto que está aquí que no es tan chévere. Control Z, me voy a quedar aquí con las con la clave de eso. Entonces clic y arrastro presionando la tecla de Shift. Ok, no te olvides. Control J para duplicar la capa, ocultas la capa que has duplicado, te quedas en la primera capa. El primer efecto que vas a colocar, bueno, si lo conservamos como tal, eh, elegimos árbol. Ok. Eh, vamos a dar clic en aceptar, esperemos unos segunditos, en la siguiente capa vamos a elegir el filtro que se llama llama, sin embargo aquí voy a hacer una pequeña variación, porque en la parte inferior tienes usar color personalizado para llamas, das un clic y por defecto tiene cargado un color azul bastante interesante, pero si das un clic aquí, automáticamente puedes cambiar de color de llama, esto es espectacular. Simplemente lo eliges, digamos que yo quiero este magenta, cierras esta ventanita flotante y automáticamente se va a incorporar. Sí, bueno, si no te gusta ese, voy a elegir un Cian, voy, eh, voy a cerrar la ventanita y puedo dar clic en aceptar. Luego el resto, una vez que esperas que se cargue todo eso, lo que tendrías que hacer es cambiar con modos de fusión para ver qué tal nos ha quedado esta cosa. Y el resto, como digo yo, ya es cuestión de jugar, ver y probar. Sobre todo para que te quede... Men interesante como lo que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, esta es nuestra lección del día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te sugiero bastante que comentes el video, que lo puedas compartir con tus amigos y nos estaremos viendo muy pronto, ¿no es cierto José? Sí. Cuídense mucho, ¿verdad? Sí. Saludos desde la mitad del mundo, compañeros, cuídense bastante, eh, alimentense bien, hagan ejercicio sí. y disfrútenla. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.